En una de las huelgas. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos, a Néstor, a Néstor Tenemos a Néstor Flow, ahora mismo desde el sector Villaverde, oh, aquí en Los Osobrosos. Néstor, Apareció el hombre, vamos sí, a verlo. Para, para, no, que tú dices que, ah, Buenas tardes para Los Osobrosos, Néstor Flow. Señores, estamos aquí en medio de un enfrentamiento, el cual eh, los movimientos populares han hecho un llamado de 48 horas. Y en una reunión con las autoridades quedó el paro indeciso. No se sabe si a las 6 de la tarde se levanta o si se levanta a las 6 de la mañana. El movimiento colectivo tiene unos dimes y directe ahí. Y nosotros estamos cubriendo esta parte. Para los osobrosos, Telenor, Canal 10. Allá está nuestro hermano Engel eh, y Amable, que están activos en los estudios. mire como ustedes ven, un cuerpo amplio de oficiales. La Policía Nacional y el Ejército, aquí en la Bienvenido Fuerte Duarte, como ustedes están viendo ahí, tanto los manifestantes como la Policía Nacional se enfrentan toda la tarde después de una reunión con las autoridades. El paro no se sabe si se levanta a las 6 de la tarde o si se levanta a las 6 de la mañana, porque el movimiento colectivo eh, de grupos populares Quedaron indecisos y las autoridades están al diálogo con ellos y se reunieron hoy hace un ratico amable. Y Angel Lizardo, la familia que están allá en los estudios. Con estas imágenes me despido, estaré aquí en vivo para los osobrosos, Canal 10 de Néstor Flow. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Desde la. Bienvenido, eso no es Villaverde, esa no, es la Bienvenido, Esa es la Bienvenido fuerte. Así Duarte. es lo que somos de aquí, de Rabo de de Capacito, sabemos. Sí, la Bienvenido, camino a la rotonda, los rieles y esas. La Bienvenido bien, es bien, decirle a la bien, gente la que es la segunda vía de importancia comercial. Sí.